Vamos a empezar con, con el tema que no, no nos apasiona, pero nada, que es exactamente el carnaval. Vamos a ver, este, voy a esperar que, que nos cuente, que nos cuente desde, desde que empezó, que empezó. está la figura del finado Tomás, que también... Aquí el charleston, vano, de todos ellos. El difunto charleston, sí. ¿Sí? Bien, don bien. Este, de, de todos ellos. ¿Ya empezamos? De todos ellos fue don, este, don Arnestino, don Julián Manrique. Eh, estos otros señores ya se murieron, pero voy pues, a quedarme ahí ¿no? Don Severo Carreto y Grigorio Carreto. ¿Usted so, ¿este cuándo empezó? Oh, yo empecé ya menos, para atrás, pero pues ya tengo que. Tenía yo creo 19, 19 años. 19 años, más o menos como por qué año era? 1960, 70. Yo no había sido como por los 60, ¿Cuándo usted empezó? 17 años. Su papá también bailaba, ¿verdad? Su sí, papá no bailaba. sí, también. Sí. ¿Cómo se llamaba su papá? Antonio. Cortés. Antonio Cortés. Sí. López. ¿Y qué le contaba Don Antonio del Carnaval? No pues lo mismo. ¿Lo salían, en, pero salían hombre con hombre, hombre con hombre. Sí. Todos ellos todavía en ese, todavía en esa época, don pues, distinto, ya ellos todavía igual atravesaron ese. Es este ¿cómo se llama? esa trayectoria de, de hombre con hombre, hombre no, con hombre ya después ya cuando ven a dar esto de lo decía no cómo, no, ¿cómo puede ser ahora ya las mujeres van a salir pero pues yo creo que todo va todo va cambiando va cambiando y sí, este, ya comenzamos aquí. Pero su papá, su papá bailaba en la, una camada de Tlacoloya, no no había camada en, en realidad, no había una camada especial. Se mezclaban todos. Aquí en Tlacoloya. Tlacoloya. Sí. Y ya para ese entonces ya había una camada en Tlacoloya. Sí. Ya se organizaba su, su papá. Entonces sí. era como el fundador de la camada de Tlacoloya. Pues ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, todos ellos. En aquel entonces no se llamaba Camadas, ¿verdad? No. No, toma la llamada. En ese entonces no me acuerdo cómo... Sí, tenían... Huevos. Gua, sí, los huevos. Pues de ahí nacieron varios, ya se murieron, yeah. Y cuando yo empecé, pues igual, pero ya todos, digo que ya todos marcharon, ya no más quiero yo y, sí, y sí, mi padre. Sí igual le encanta mucho. Eh, ya hay otro que está de aquí, pero ese ya es nuevo. Son nuevos los que... lo siguen este... la de de Carnaval. ¿Qué les viene a enseñar las cuadrigues? ¿Aquí? Uh -huh. Pues bueno, o sea, todos hay este... Don Julián y Don... Don este... Don uh, Ernestino Don Chon Ascensión. ¿no? ¿Vale? Ellos son los que... Pues algo ah, sí, cambiaba, eh, porque de aquí en Santa Úrsula fuimos, fuimos como cuatro allá a, a salir, porque también no pues, se las sabían bien, entonces pues, este era el difunto Joel, el uh -huh. suco de los donantes ah, eh, Sánchez? Sí, fue el López. ¿Fue, el López, fue el López? López, este, ya nos fuimos para allá y allá comenzamos a organizarla y, y de ahí se quedaron otros. Pues dicen que luego no este, ¿cómo se No este. Se olvida, ¿no? Pero les vuelven a, así es. a, así a recordarlas y van agarrando otra vez. Pero ese muchacho pues igual se murió. Se llamaba este, Luis. Luis. Luis Vázquez. Luis Vázquez. De allá de Santa y él siguió con eso. Y cuando le pusieron que la cuna. Sí, sí, la cuna del Él tampoco estuvo de acuerdo en eso. Entonces, aquí, este, Tlacualoyan, se iba a Santa Úrsula. A de ah, las cuadrillas. Sí, fuimos allá. Pero le digo, no, este, pues, salgamos. Como ¿Por qué año fue eso, no sé, Igual ya tiene eso, ya tiene igual. Yo ya tenía como 20 años. 20 años, o sea, igual como por 1968, 1970. ¿Verdad? Es que no es, no es torpeza, pero sí, ya tiene. Eso. Y ya llevo mucho años, es más que eso no, van a mirar a bailar allá en ¿no? el ¿Tapa Coman ,5. 5? Sí, ah, sí allá este, Coman 5 sí, y por las vías. Ajá, por ahí, donde está la estación para adelante. Así es, pasando por allá. Y así se fue, entonces digo aquí, este, ellos, eran, ellos eran los que organizaban. Mucho se habla de, de, de don Macario Sánchez, que llevó ah, sí. como un legado muy grande. Sí, sí, sí. No, don Macario, eh, su hermano, no su hermano, no su pariente. Don, ¿Cómo se llama su hermano? Bueno, su pariente. Eh, don Casimiro, eh, don Casimiro eh, y don... Este, sí, sí, sí. Él se llamaba Florentino, Florentino, sí. Florentino, que se peleaba mucho, ¿verdad? Ah, se peleaba mucho. Sí. Y don, este, Delfino, fue cuando se dividieron, don de Macario, de Delfino, Delfino, y cada quien Con su camada. Ahí sí, salió la Chicotenca ¿no? Ah, sí. Y cuál otra fue la Real Santanita. Don Andrés, Don Andrés Molina, en ese entonces igual, eran contemporáneos todos ellos, eran contemporáneos todos esos señores, y ya sabe usted que pues, hay veces que tienen que buscar quien lo no apoya a uno para sacar, uno, uno solo no puede, y hay que gastar algo. Pero en ese entonces, como ellos entraron en la ferrocarina, ya, sí, ya se defendían. Y dice, si yo voy a ser mi camada, pues yo también. Y ahí se agarraban entre ellos, ¿eh? donde hay donde este igual, con Filogonio. Don pues, Filogonio igual fue de allá de Santa muy, muy este. A este del carnaval era. Le entusiasmaba mucho. ¿Qué cree que este, aquí de San Lorenzo la haya? Allá, o sea, ¿qué tanto influyó Santanita en San Lorenzo? ¿Qué tanto influyó en el traje, en las cuadrillas, en el estilo? Pues, en, pues tanto uno como el otro. ¿no? Pues aquí, aquí se estrenó ya igual los trajes. Allá igual. Pues, las, las plomas, pues lo mismo. Porque más o menos vestían igual, ¿verdad? Sí. Más o menos. Sí. Allá bailaban mucho las cuatro, rosas ¿no? o sí, las cuatro. Veces. Este las franceses y sí, las danceras, ¿no? Y más que siempre eh, tenían este el baile y sacaban. Sí. ¿Usted llegó a ver todavía la lucha o ya no? Sí, sí, sí, sí la vi. No, no, esa no la bailé yo, papá, pero, uh -huh. sí. pero ellos sí sacaban mucho, se, Ah, ya. Sí. Pero lo llegó a ver. Sí, no, eso sí. Sí la sacaban. ¿Lo bailaban con el traje que utilizan todavía? Sí, sí, con ese traje no que no, no, no tenía, ¿no? Porque pero, te, tengo entendido que aquí como que San Lorenzo, como que fue de las últimas camadas que, que empezó a actualizar su traje, porque sí. San Lorenzo siempre había sido muy eh, conservador, como que era, eh, seguían utilizando eh, aquí la mantilla, una mantilla sí. acá y una corona. Corona, pero de vara. De vara. De guilán. De ese, esa ese era la, del ¿sí? estilo. Ah, de, ahí, ahí sacaban, sacaban el estilo, les ponían un avance. Sí, sí. ¿no? Y en la corona, pues con la corona, ¿no? Con sus, con el papel chino que ¿sí? se los pejos que venían de forrados de forrados de este. una lámina ¿no? Pues, y abajo, ¿cómo era? eran calcetas que se ponían? Media, calceta sí. y media. Media. Sí. Y zapatos Zapatos, pero normal. Pero normal. Sí, como el clásico que tuvieron. Había un señor en San Benito que hasta con sus guaraches, salía. guaraches, sí. Que se llamó este, Antonio. San Benito tuvo carnaval un ratito, ¿verdad? Sí, sí, fue muy corto. ¿Fue muy corto? Muy corto, no, no. ¿Por qué año más o menos fue eso de San Benito? Sí, sí, por Cincuenta y tantos, por ahí. Por ahí así, más o menos. ¿Participaba San Benito en el concurso aquí de la cabecera? No. No. no, había algunos que no, no ah. eso ya fue último de que ya armaban. ¿Cómo se llama? Que fue en la presidencia del señor Vidal, ¿no? Creo sí. que fue cuando fue lo de los concursos. Sí, creo que sí. Estaba Vidal de presidente. Sí. De... Ahí fue donde ya comenzaron. ¿Pero la colonia iba a participar al, al concurso o, o no sí, le entraba? Sí, ya participaba. Participaba. ¿Llevaban mujeres y hombres? O no? Ya, ya cuando participaron ya iban con, con mujeres. Sí. sí. sí. ¿Y Igual, Sebastián. Pues sí, como podía. ¿Qué tal le iba a Clacoloyan en los concursos? Pues, no sé. Más o menos, como le digo, no, no... Había este... Lo que pasa es Que... que mujeres... De más o menos de un nivel no había. Ahora ya conforme salían desde chiquillos, ya está grande. Y algunos no, pues como Tepepa, de Yatumica, en San Francisco. Ya ellos ya aportaron como damas ya. La simpatía. Sí. Eh, sí, Tepepa y El Centro y este, La Luz. Igual. La Luz ya participaba. Sí. La, luz. la colonia, ya después, igual sí, bueno, salió la colonia. De la que me... ah, ¿Cómo se llama actualmente la colonia? No, no, no tiene nombre, pero pues, lo más siempre dice la colonia. La colonia. Sí, sí es la que está la parte. De... Ahí está el, la el, presidencia, por, sí, para, ah, para allá, como para arriba, para. Ajá. Ah, pues ya, ahí, ya, ya sé dónde, sí. Sí, ahí ya pega San... ¿Con Topilco? Bueno, no, San Francisco y, y sí, colinda ya con Topilco. Ah, ya, entonces ellos también se organizaban, y llegaban como la colonia. Sí. ¿Calapa también participaba, Calapa también, sí. Sí, pues don Julián, el él era de Calapa en ese entonces. Ah, ya, ya, ya, ya. Se casa con una de la ¿no ¿no? y ya. Deja allá y se viene a participar aquí. Y con el hotel era el señor que le decían Juan del Bordo, ¿no? El del bordo, como pues, se le decían. Sí. No, todo igual que. Como... Pues se deja uno. De... De... Pero sí. Sí, este.. Se hacían llanos las, ¿cómo son las cámaras de pueblos ¿no? pues trataban de reunirse en, en algo de mayoría, ¿no? Sí. Pero siempre, este, sí participaban. ¿Y por qué se decían hacer los concursos Pues por lo mismo, de que decían, qué viene mejor, este otro viene mejor. aquí le damos mejor. Así se quedaba se quedaban sin darle a alguien. Sí, porque los concursos aquí, ya que me canso, antes que el de Compla que los concursos de San Juan, tengo entendido que fue de los primeros municipios que hizo, sino el primero que hizo concursos. Posiblemente, sí. Sí. Muy bien. bien. ¿Y usted con qué traje empezó? ¿Cómo era su traje cuando el traje... primero que bailó? <coughs> Fue de satín. De satín. <coughs> fue de satín. Pero lo que me gustaba es las chando, relajo. Después ya me vestía yo de catrín. Se vestía de catrín. Era también válido salir de Catrín. Sí. Yo hacía mi sombrero Ajá. De, de cartón y lo forraba. Y ya cualquier adorno me comía. Máscara Ay. de son, madera de madera ¿dónde, dónde conseguías su máscara? exacto usted? esa la conocí, la, la la compré ahí en San Pablo, San Pablo, con la familia de este, este, los reyes, o sea, pero ahí había una tienda ah, ¿no? ya. Conocí. no fue en Clatempa, no, con los móviles. ah sí. ya, ajá ya ya comenzaba pero este eh, dejé ya el este y me iba yo a Puebla me compraba yo. Luego, Ajá. me gustaba mucho. Una vez, ya sabe que para eso hay que tener gracia también. Entonces, les digo que una ocasión ahí en San Roque, en ahí estaban bailando para este lado. Todavía no estaba como ahorita. ¿Cómo se llama? Como llanetito porque había paz ya no estaba en la, la primera calle, plaza sí. del huevo, ¿no? Porque, no, ¿no? porque esta fue la primera, sí. ya después vino la que está San Dionisio sí. y ahí este, no lo va a creer, de tantas figuras que hacía yo tenía yo más público que que, <risa> los que estaban bailando, de verdad como que le gustaba hacer usted no, ya eh... se acaba de tantas figuras que bueno ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué tanto de huevo echaba usted eh... ¿Se a bailar a la... Ah, no, sí, eso sí, me, me encantaba. Como andaba así, pues cualquier persona iba a llevar. Les tiraba ojitos con eh. la máscara las, a las damas. Eh, a ver, no. eh, mi única que yo tuve, eh, a mi compadre Porfirio, de aquí. Ya eran como yo, como estas ahora somos un poquito más bonitas. Entonces aquí había unas. Había una zanja, que había otra, allá otra y hasta allá había tres tres ¿sabes? Una artajarilla llena de cosas. Entonces andaban tomando. Y vinieron unas personas de Veracruz. Y ya ve cómo son de por ahí. Llega y me dice, todavía no era mi compadre, y me dice, oye, bueno, ya. Entonces este, como ya se levantó el estilo este ya dónde va? Sí, ya, sí ¿no? Aquí está mi, a aguate. Y este, y me dice, este, mira, ya te traje pareja. Y le dice, con él voy a bailar. Sí, bueno, dice, pues, órale. Y comenzó a ver y a bailar, no, ya después no lo aguantaba. Sí, de veras, no, no, no, no, no, entonces, este, se hizo pronto el remate, se hizo pronto el remate, y le pues, dijo yo ya, este, me voy a ir a cambiar, dice, no, yo voy a ir contigo, no, aquí tenemos que verte bailar, no, es como. no no nos puede ser posible, no, que sí, no, ya se ve a echar traguitos igual. No, Didi, no no. Ahí traigo otra pareja igual. Pues yo no sé, pero vamos a bailar. Y ya sí. me gustó cómo baila. Y vamos a bailar. grande entre los señores. ahora con este Juan, está en el norte. Y mi otra hija, pues ya menos. Era ¿Cómo me voy a deshacer? ¿Cómo cree que le hice? Le digo, ¿sabes qué? Espera, voy al baño y me a No, voy contigo. No, menos. Pues ahora le a quites, pero sí. Salgo allá, y qué garro. Que me ¿no? pues, que, que, que, que, que, que me voy. Ahí se acabó ese celular. Pero no, no, no, no, no. no. De las fans. Sí, no, es que eso del de, baile de la música es muy pegajosa y, y peor esas personas que son. Cuando usted empezó, ¿cómo era aquí en San Lorenzo? ¿Que traían una orquesta? Ah, no, aquí, eh, aquí había unos señores, unos señores que este, había un señor que se llamaba Felipe Vázquez. Ese señor tocaba este. El salterio. Ah, ándele. El salterio. Y este. Bueno. Buenas, buenas. Bueno. El, el, en ese entonces, ahí ve que subió una, la subidita de acá, tras de la iglesia, ve que está una casa alta. Sí, sí. Ese era de un señor que se llamaba Hipólito el Chamorro. Ah, Hipólito Chamorro. Él era el que lo acompañaba. ¿Qué tocaba el violín? Él, él tocaba la guitarra, la guitarra. Y este, él tocaba el salterio en ese entonces. Buenas tardes. Buenas tardes. Hipólito Chamorro es el papá de aquí abajo, de, de Oscar Chamorro, el abuelo? No. Mm. No. Porque tengo que que también tocaba violín. No, es que tocaba violín eh, fuera de acá abajo. Eso pues fue donde... Don, este, Atilano López. Atilano López. Sí, y Don Este Fortino, Chamorro. Ah, Fortino. Pero esos ya llegan sí. después. Sí. Primero pero... fue el salterio y la guitarra. Sí. Híjole, ¿cómo lo hacían para agarrar el ritmo? No, Tengo pues que bien, traerlo. Pues sí. Se oía bien. Los pues ve que son por acá sí, sí. Como de este pelo así, son este... Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces sí se oía, sí se oía. Pues había menos ruido como hoy, ¿no? ¿eh? Pero sí se... Pero él, él era el que daba ensayos, o sea, era el que salía ¿Y bailaban así igual, de casa en casa? Sí. sí. ¿Y luego hacían aquí Pues y como había, había poquitas casas, pues... Se daban igual el tiempo. ¿Cómo se llama? Y no se creía en ese entonces. Pues observaba más que habíamos, ¿no ha entrado adentro? ¿Está adentras adentro? Sí, sí, de. de Allí le nombramos la portería. Ajá. Y adentro hay una que le dicen sala de cuentas, porque ahí antes daban clases. Ajá. Entonces, casi está como de lo ancho de, de aquí allá. Ya, ya, ahí dentro de la iglesia, ¿no? Ajá. Donde está, donde luego dan de comer a los bebés. Ah, ahí, ahí. Entonces, este, ahí se, ahí se bailaba. Ahí se bailaba. Ahí se bailaba, ahí se bailaba ya revestidos, sí, sí, sí. ya allí hacían adentro. ¿quién? ¿Y cómo empezó la octava? ¿Cuál es esa historia? Porque antes la, la iban todos octava, para allá, ¿no? Para arriba. Sí, la octava, eso ya fue mucho, mucho después. Eh, este, o este joven, pues sacó eso de octava. Dice, bueno, para, para evitar esto, dice, no salimos en, en los meros días. Dice, dice, ¿por qué no mejor sacamos la octava? Y de ahí salió eso del ¿Ya qué quería evitar, eh, él? Es lo que quería, este, a ver cómo se veía, si había más, este, reunión de personas. Ah, ya. Y sí, le pegó porque sí había mucha gente que venía, parecía fiesta. Y siguió, siguió siendo hasta la vez, parece que... Es, pero ya con esto, este... ¿Qué dice? Buenas, este... Ya los vecinos casi que sí son. Como veían que aquí salía mucha gente. Sí, ya se acercaba de allá, de calapa, de de pollo. Y pues le que ya parecía fiesta. Aquí se f, llegó a formar los carros aquí en el campo. Ah. los lado de arriba y allá. Y ya en la calle toda allá en el Tanta gente que venía a la ciudad Entonces eso se daba en color, diciendo, pues vamos a a ver si nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? Y venía mucha gente a vender cosas. Y, y sí, le pegaba. Pues yo creo que era la memoria ya, ¿no? Los años 70, los años 80. Ya, sí, ya como de los 70. Ya, de de nos sí. sí. ¿Y cómo, cómo fue esto de la. Eh, eh, a ver, tengo entendido que. Cuando usted empieza a bailar, ya había una camada aquí en San Lorenzo, ¿no? que de repente venía de Santanita, Tomás y otros juegues disfrazados de mujer, y se reunían en la Casa de Piedra y empezaban a bailar, lo que tengo entendido. No sé si, si ha cierto esto. Sí, no, aquí, bueno, allá ya fue muy independiente. Muy independiente. Sí, ya fue muy independiente. Aquí ya fue todo lo, lo de aquí. Y eso fue lo que se llevó más a cabo ya. Aquí ya ah. era tradición de octava. Ajá. Pero digo, ya como ver que, que se reunió mucha gente a venir a ver, este, ellos comenzaron, o sea, para quitar gente. Ah, ya, Dejar ya, ya. solo ya. aquí. Ya Pero aún así, no. Aquí en San aquí arriba. aquí arriba, Calapa, en Calapa y en, en el centro. Es más San Francisco, ya igual hubo ocasión que sacaron y allá en, en la Magdalena. ¿Cómo era la alianza que tenía San Lorenzo o Platoloyan con Botal 5? ¿Por qué se unían? No, porque ese, es el mismo barrio, el mismo pueblo. Era el mismo pueblo. Y más que allá es barrio y aquí en el centro. Ah, ya. Y después, ya, eh, no. este, ¿cómo se llama? Eh, tijero, que un año aquí en el, Ah, ya. Sí. Hacía el estaba un año aquí y un año allá. Lo que le digo era de que antes sacaban de de la de, del baile sacaban este los estos ¿cómo se llama? De la horca. Ah, había, sí, había el horcado. De... Sí. Ya cuando se acababa el remate ya y todo se formaban. Las mujeres por un lado y los hombres por otro lado, se hermano, y ya ahí les iba saliendo el que estaba arriba, el horcado, estaba hasta arriba, digamos como el alto de palo ese. Allá estaba colgado y ya les iba diciendo, pues ya decía la vioda, ¿no? que era la que pedía, ajá y a mí que me vas a ayudar, que me vas a dejar y ya allá el que estaba ahí lo inventaba no decía pues ya te voy a dejar este terreno y ya y disfrútalo eh, y ¿Hacían, ya... hacían la quema del mal humor Ajá, sí lo, luego lo bajaban sí no todo eso pues ya se perdió y ya nadie, ¿Cómo, nadie era, no estaba... cómo era la quema del mal humor eh? lo ¿Qué hacían en ese día pues hacían este cómo se llama según montón de, de, ¿cómo se llama? de leña, ¿verdad? Atomo. Pero eso era lo que... Sí. Sí. Ese día también hacían los anuncios. Sí, ¿no? ahí, ahí lo iba diciendo. Y ahí ya lo que estaba... Si mira, de la tierra de fulano, esa es tuya. Y esta la van a trabajar. Y, bueno, tanta, tantos Ajá. Sí, tanto que se acaba que luego ni alcanzaba para darles <risa> tanta cosa que... Eh, ¿Ese no. era en el día del, de la quema, del mal humor o era en el día del ahorcado? El del, del no. ahorcado. No no no, no, no, no detenían al ahorcado, no hacían eso, no. nada más... ¿Se sí, sí, terminaba eso? Y... No hacían un juicio. No. no, no, Sí, porque tengo entendido que en San Francisco hacían sí. un juicio y exhibían a toda la gente. Ajá, ajá. Sí, Pero no, aquí, aquí no. No, no. Aquí se terminaba es a otro día. Pero pues sí, mucha gente se quedaba. Había gente que se iba. Pues la mayoría se iba. Porque, pues, que ya el niño está bien. Este. El horcado le llamaban Juan Carnaval o nada más el horcado. Más el horcado. El orcado. Porque, Sí, este. Pero ya eso sí, ya tiene mucho tiempo que yo ya, ya no, ya no lo vi lo sacaran, sí, sí ya lo vi que ya no lo ya no sacaron, pero sí este pues divertían, en ese entonces divertían eh, pues eran de 12, 12 gentes en ese entonces, 12 parejas, sí, sí pues era muy poca la gente pero juntaba mucha gente que venían a ver Ah, ¿no? sí, sí. Sí, pues también había pocas casas, ¿no? Pero había, a, a, algunos decían, en lugar de que yo vaya a Sandinés, aquí me quedo. Otros venían de allá y, y otros iban de aquí para allá. Y así, a Calapa. Lo mismo. ¿Y ¿Usted que recuerde a dónde a dónde es el lugar que la camada, cuando usted bailaba, que la camada de colegian llegó? O sea, lo más lejos. ¿O que se diga aquí la verdad? esto fue una invitación de lujo ah, o no? Ah, sí, sí, sí. No, pues casi nada más era aquí. No, no, no había como era de quedar aquí ya no. no. ¿Invitaciones? Sí, no. Eso era nada más acá y aquí salía y aquí se acababa. No, no había de más que como ahora que los invitan. No, no, eso ya no. Eso ya, no eso ya no. Ya no los sacan. En aquel tiempo no era costumbre, no. la camada aquí bailaba. Sí. ¿Invitaba a otras camadas a bailar en la uh, uh, Había veces que sí, había veces que no. Nada más ah, Sí. Ya después sí, ya, digamos, Santanita venía aquí, ¿no? Santanita. Sí, porque usted tiene fama de que era un huevo, muy huevo. <risa> le daba mucho huevo usted y no. Pues le digo que lo que me nació después era el puro relajo y se olvida de él. De lo que están haciendo. Sí, ese. a mí me gustó mucho eso porque atraía yo mucha gente. Sí, así es, sí, sí, sí. Sí, la gente lo gustó. recuerda, lo, lo, lo tiene mucho respeto, sí. por lo que yo me he enterado, lo recuerda como un huevo, un huevo muy memorable. Sí. Aquí abajo todavía vive un señor que es, me gana como con unos dos, tres años. Mezclando. A él le gustaba mucho el vestirse de charro. De charro. Bailaba en cualquier parte de, de, de lo que se iba a bailar, de que cuando ah, cabeza era acostada. Sí. Pero a él le gustó mucho el vestirse de charro. Se compró su, su traje, su hombrero de charro, él, salía bien. En ese entonces, pues ya, ya ves ve, las. Que ahora ya casi no sale, porque sacaban las pistolas de bolas. ¿Eh? Mandó a hacer. Eh, un charro. Sí, se compró su. De sí. Y sacaba a bailar quien se le parecía. A la, y como nadie lo conocía. Y ya era. tenía gracia también para. Sí, decía, para sacar, que no me conoces, María. Sí, para sacar. Con, les platico ahora a mi hijo el güero. él, ¿cómo le, le encantó eso? De veras, y lo que es tener el talento y llevarlo aquí. Si, digamos, iban a bailar, por decir allá, pues estaban estaba bailando y se daba cuenta que estaban, a, porque en ese entonces todavía mucha gente hacía tortillas. ¿no? Iba, se metía, le servían su taco, y salía corriendo y a seguir lo que estaba, lo que iba, sí, con su taco. Y, y veía cómo había, había quien se lo iba y se lo daba, y allí le seguía. Pero él, él, este, vente. él le encantaba eso de meterse, ahora sí como dicen vulgarmente ¿verdad? O sea, se metía hasta la cocina. A ver, María, dice yo también, y te voy a ayudar, y, ¿eh? y andaba. Y, por eso mucha gente lo no recuerda a él, porque tenía gracia y se le prestaba. ¿no? Y lo mismo lo que acabo de decir, ya bailando por decir a alguien que aquí en esto, pues como se extiende, verdad, según el este... Cualquier dama que estaba por ahí, va, la sacaba a bailar. ¿Sí? Ya agarraba la otra y ya sacaba las dos. Pero ¿Cómo se llamaba el señor? ¿Me dice? ¿quién? Bernardo. Bernardo, amigo. era el que salía de charro. Bernardo. Sí. ¿no? sí Esa le encantaba mucho. Me dice a su hermano. El, el, está acá el otro. Es más serio. Eso es más serio. Es más serio. ¿no? Es lo más casi a lo que está. ¿Por qué ya dejaron de vestirse así? Este, eh, ¿Por qué año uniformaron ya la cámara? No, pues esto ya tiene... Ya tiene... Eso ya tiene más de 20 años. ¿20 años? Más. Pero cuando usted bailaba, cada quien agarraba el traje que le gustaba. Ah, sí. sí. sí. ¿Y las damas también? ¿Cómo salían ellas? Igual. Ellas no con, no. Pues sí, la que tenía se... Compraba lo que podía aportar en ese, en ese entonces. No, no, no había... Este, ¿cómo se llama? Un traje así ah, que sí, digamos, sí. Así. este es el que tiene, que tiene la fuerza. Sí, se, sí. se bailaba al gusto. Sí. No les decían, ¿sabes por qué este no te pusiste? No, no. a él lo que, lo que le gustaba de ponerse lo compraba. sí ya Sí, ¿no? y En ese tiempo era todavía cuando subían allá a San Dionisio, sí. los Sí, no. Este y todo el mundo viste que antes de entrar se forma y ya van con la con la este, con la marcha. Sí. Ah, ya tocaba la marcha. Sí. Y con esa entraba y con cuál salían. Igual con la misma. Con la marcha. Sí. Con la misma y este no no tenía más que pues con la marcha era la que la que entraba y a ve que ahora ya sacan otras así, sí, es, así otras, es. Y, y pues lucían lucían porque hay veces que sí eh, iban ordenados <risa> ordenados como otra así. vez se los regresaban y que se volvían a formar de nuevo sí. entraban ya, mal <risa> ya cuando salían por ahí ya cada quien agarraba ya Sí, acá nosotros eh, siempre, como salen allá de Local 5, casi todos son de mi familia, vienen acá y vienen acá y les, les damos algo. Sí que yo pida cooperación. No, no. Acá les damos, vienen y a todos los que vienen ahí les damos. Primero entran los uniformados. ¿sí? ya habían estado las personas por ahí, hasta donde alcance, pero siempre hacemos daño. ¿Las cabeceras eran repartidas a quienes. ¿Quiénes, ¿Quiénes sí. tenían cabecera? Pues los que venían un poquito más, más o menos vestido. Ah, las daban aquí meritorio. Sí, ¿no? sí, a los que venían más o menos y los que salían día eh, por también. Ah, mira, sí, sí. así era la costa. Sí, aquí. sí, hasta la vez. Porque si sale ahora y mañana no salió... Así que es, que... es, sí, sí, no, así no, es. sí es que vale. Perfecto, pues ya no le vamos a quitar más su tiempo. No, este, no, y ya lado. van a venir estas personas igual. Sí. No, yo ahorita mi hijo le marco...